Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a qué hora estés escuchando este video Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos ya en la clase 235 de 320 clases Ya va faltando cada vez menos Y ya vas entendiendo de qué se trata Esta hermosa herramienta de autoconocimiento Y de a autoayude y ayuda a los demás para auto para conocerse a sí mismos bueno vamos con la clase de una vez hoy nos toca el sol en libra ayer vimos el sol en virgo hoy el sol en libra en la casa 5 y la casa 5 en libra y también lo vamos a ver al sol en libra en la casa 11 la casa 11 en libra pero Empezamos por el principio, este sol en Libra, en casa 5, ¿qué significa? Sol en casa 5, ya lo sabéis de memoria, me imagino, narcisista, apasionado, creativo. Casa 5 en Libra, esto es lo nuevo, relacionista, equitativo, creativo. Sol en Libra, educado, pacífico, moderado, inconstante, indeciso, pasivo. ¿Cómo sería una frase clave para esto? Es posible que estemos ante una persona moderada. Fíjate, moderado, sol en Libra, que busca relacionarse. Casa 5 Libra, relacionista, siempre buscan relacionarse. ¿Desde dónde se relacionan? Desde lo creativo. Sol en Casa 5 es netamente creativo. Bien, ahora vamos a ver entonces... Este sol en libra, pero en la casa 11. Y la casa 11 también en libra. Sol en casa 11, amistoso, superficial y vanidoso. Casa 11 en libra, sociable, afectivo, agradable. Sol en libra, educado, pacífico, moderado, inconstante, indeciso, pasivo. Por lo que podemos decir, por supuesto, que estamos, que es posible, siempre que es posible, porque falta todo el resto de la carta natal, pero podemos estar ante una persona pacífica y afectiva, pero superficialmente, o sea, de esas personas que la procesión va por dentro y se va transformando en un volcán en erupción. Bueno, espero que te haya gustado esta clase, como te digo siempre, acá de este costadito te va a quedar eh, una cajita con toda la lista de reproducción de estos 320 videos short, videos cortos, que como mucho tienen 5 o 6 minutos. Eh, te... Invito a que nos acompañes acá arriba, en Telegram, eh, t.me barra Curso de Astrología. Ahí somos una comunidad de más de 600 miembros y todos los días se está hablando de Astrología y es la manera más fácil de aprender esta maravillosa herramienta. También te digo, sigue existiendo la página centroaprenderastrologiafacilmente.com pero también podés entrar con esta dirección que es mucho más fácil, es la misma página patagoniaastral.com también patagoniaastral.com.ar y también patagoniaastral.ar tenemos todos los puntos <ríe> eh, nos volvemos a encontrar mañana claro que sí, por supuesto Chao, hasta mañana